Hola familia. familia, ¿qué tal estáis? estáis? Hola, yo soy Antigua y ella es Antenita y hoy estamos acompañando a Antílope y a Antojo. Yo soy Antílope. Y yo Antojo. Y os vamos a contar cómo le ha ido estos días a Arbolita. ¿Empezamos? Sí. sí. Pues aquí tenemos de nuevo Arbolita, cuidando su prole y viendo cómo pasan los días. Iréis viendo que cada vez tendrá más pupas y a medida que pasen los días, estas se irán oscureciendo. Cuanto más oscura la pupa... Más pronto nacerá la hormiguita que está dentro. Pero bueno, la verdad es que pasaban los días y no sucedía mucha cosa. Criar en una hormiguita es mucha paciencia. ¿Pero yo qué es? ¿Te ha salido la primera hormiguita? No, también es una pupa. Pero no habías dicho este género tenía las pupas con capullo. Así es, como norma general. Pero es como si esta pupa hubiese recordado que es de Burgos y no ha querido abrigarse. Es que en Madrid hace mucho calor. Pero bueno, creo que no faltará mucho para que las hormiguitas decidan salir. Podíamos irlas preparando la comida, ya que la reina estará exhausta. Recordemos que en todo este tiempo solo ha bebido el agua que está en el algodón del tubo y no ha comido nada de nada. Esta hormiga en concreto se alimenta principalmente de líquidos dulces que en la naturaleza puede extraer de diversos sitios. Algo muy curioso es lo que hace con los pulgones, a los que cuida como si fuese su propio ganado para luego alimentarse de los jugos que secretan estos. También se alimentan de pequeños insectos, ya que sin la proteína que estos aportan, la reina no puede poner más huevos pero nosotros principalmente la alimentaremos a base de agua con azúcar o miel en un algodón empapado. De vez en cuando la daremos algo de proteína, pero una proteína especial, un preparado que hemos comprado en una tienda especializada, pero sin pasarnos ya que no queremos tener un mega hormiguero. Y como hemos dicho, cuanto más proteína tenga el hormiguero, más probable es que este crezca en el número de obreras. Y cuando el hormiguero crezca, de vez en cuando las alimentaremos con moscas que cojamos vivas por casa. Pero primero la tenemos que meter en, en el congelador para, por si tienen algún parásito. Mirad, mirad, ya han salido las primeras. ¡Hala! Es verdad. Los ojitos les veo. ¡Hala, qué blanquitas son! A medida que pasen los días se irán oscureciendo. estas primeras hormigas se les llaman urse. Son hormigas a las que la reina ha acelerado su crecimiento para que le ayuden en la cría y cuidado del resto de la colonia. ¡Ah, pobrecita, le va a ahogar! ¡Uf, menos mal! El crecimiento acelerado de las nurses tiene una contrapartida. Mientras que unas obreras normales pueden llegar a vivir varios años, estas primeras hormigas solo sobreviven unas pocas semanas. Aquí se ve en el vídeo cómo las hormigas eh, que tienen más tiempo son más negras. En el primer vídeo dijimos que esta especie podría ser una Alasius niger y queríamos hacer una rectificación. Casi con toda probabilidad sea una Alasius grandis, por varias razones. La primera es por simple probabilidad. La Alasius grandis es la hormiga más común en la península ibérica. El color del gáster no es completamente oscuro. Dependiendo de cómo le dé la luz, se puede ver una banda dorada a la reina. También, el torax de la reina es más alargado que alto y bastante plano. Si queréis aprender más de cómo poder diferenciar las diferentes hormigas, os recomendamos el canal de Ali Hormiga. Dame. Seis? A veces mis amigos me preguntan por qué la reina tiene corona, pero no, no tiene corona como veis en este vídeo.